Si sueles utilizar ordenadores en sitios públicos como una biblioteca, deberías saber que podrías estar exponiendo información personal sin saberlo. Los navegadores utilizan el historial de navegación y las llamadas cookies para guardar información sobre los sitios web que visitas y las contraseñas que usas. Si no te encargas de eliminar toda esa información, cualquier persona que utilice el ordenador después podría obtener todos tus datos. Ahora mismo pensarás que no volverás a utilizar ordenadores públicos si tu información se puede quedar guardada en ellos. No te asustes, esto es fácil de solucionar, te daremos consejos sobre cómo utilizar ordenadores públicos sin morir en el intento. Consejo número 1. Asegúrate de que cuando te pregunten si quieres guardar la información de inicio de sesión, contestas que no. Además, cuando dejes de usar el ordenador, cierra las sesiones utilizando el botón de salir o cerrar correspondiente a cada página. Si esto te parece muy complicado, existe una forma aún más sencilla de proteger tu privacidad. Así que no te pierdas el consejo número 2. En Firefox puedes encontrar un modo llamado navegación privada, que evita que toda esa información quede guardada por el navegador. Accede al menú desplegable con el icono de tres rayas horizontales de la esquina superior derecha. Ahí verás la opción de nueva ventana privada. Haz pues clic ahí y listo. Pero no olvidemos que el ordenador puede estar conectado a una red a la que cualquier persona puede tener acceso, es decir, una red pública. Si hay alguien interceptando tus acciones, podrían robar tus datos e incluso tu dinero. Sin embargo, si la dirección de la página comienza por https, por muchos datos que te roben nunca sabrán lo que contienen porque estarán encriptados. De todas formas, por tu seguridad te recomendamos que evites introducir datos bancarios o realizar compras en redes públicas. Vamos con el último consejo y también el más importante. Antes de ir al baño o de tomar un café, acuérdate siempre de cerrar todas las ventanas del navegador utilizando el botón X de la esquina superior derecha. Nunca dejes un ordenador público solo y con tu información abierta, o tus datos pueden correr peligro. ¡Felicidades! Ahora eres un superhéroe en la seguridad en ordenadores públicos.